Entrevista a José Luis Marín, autor del informe Cómo facilitar la colaboración en torno a los datos para resolver problemas de la sociedad. ¿Por qué es importante la compartición de datos entre empresas, ciudadanos y administraciones públicas? Como sociedad nos estamos enfrentando a desafíos realmente complejos, ¿no? eh, tanto el cambio climático... ...por las crisis sanitaria, la crisis sanitaria que hemos vivido en los últimos años, pues son problemas tremendamente complejos que tienen, tienen muchas dimensiones. ¿no? Todos más o menos nos estamos dando cuenta de que los datos además pues pueden jugar un papel muy importante para, para contribuir a resolver eh, estos desafíos. ¿no? Eh, esto lo hemos visto muy claramente durante, pues, durante la pandemia de, de estos dos, dos últimos años, ¿no? la importancia que tiene un, unos buenos sistemas de información y unos datos que, que, que permitan tomar buenas decisiones. Y claramente también hemos visto, por ejemplo, que el, el sector público pues, no, no tiene todas las respuestas, ¿no? como, como es lógico, ¿no? ante desafíos eh, tan complejos. Entonces, en, en muchos de estos casos, eh, los datos que tienen las empresas eh, y los datos que pueden aportar los ciudadanos, combinados con los propios datos del sector público, pues van a, van a ayudarnos siempre a tener una visión mucho más completa de la realidad. Y a, a, no solo a poderla ver desde, desde distintos ángulos, sino a cubrir distintos aspectos o distintas dimensiones que, que el sector público por sí mismo pues no, puede, no, no puede no puede cubrir. Entonces, eh, básicamente se trata de que entre, entre todos los actores pues, podamos eh, conseguir, eh, bueno, pues, aportar una, una visión más completa de la realidad. ¿Cuáles son las barreras que impiden esa compartición y qué se puede hacer para incentivarla? Las barreras son, son numerosas ¿no? y, en el, y en el informe pues, se hace una descripción pues, de, pues, de todas las que afectan a, la, a los distintos actores, porque lógicamente no son las mismas barreras las que afectan a los ciudadanos que las que afectan a las empresas o al, al propio sector público. Eh, pero por mencionar por, por mencionar algunas, ¿no? eh, yo destacaría, por ejemplo, en el, en el caso de las empresas, a las empresas muchas veces encuentran eh, o, o visualizan muchos riesgos ¿no? antes, de, antes de entrar en este tipo de colaboraciones. De los datos que tienen las empresas, pues tenemos que pensar que en muchos casos son, son la base de sus ventajas competitivas ¿no? y de sus negocios. Entonces, antes de compartir eh, esos datos, aunque sea por, un, por, un bien, por, por, por contribuir al bien común, eh, lógicamente tienen que evaluar los riesgos que supone hacer públicos los datos pues, que pueden pues, servir de, pues, de alimento para la competencia ¿no? y, y eso puede causarles un, un daño a, a largo plazo. Eh, ese es un riesgo, pues, de ese riesgo de preposición en el mercado, pues, siempre, siempre está presente, ¿no? Pero también hay otros, ¿no? Como pues, el elevado coste que tiene en muchas ocasiones participar en, en estas iniciativas. Incluso aunque una empresa tenga voluntad de, de contribuir con sus datos, pues, normalmente se enfrenta a costes grandes, ¿no? Para poderlos poner a disposición de los proyectos, ¿no? En, costes de transformación y costes de, eh, bueno, pues sobre todo de transformación eh, para ponerlos de, a disposición de una manera adecuada. ¿no? Pero bueno, hay, hay otros muchos que, como te decía, en el informe pues se, se, se, se detallan con bastante eh, en, en, a lo largo de, de todo un capítulo. Los ciudadanos también tienen sus propias barreras, ¿no? por ejemplo, pues cada vez somos más conscientes ¿no? de, de la pérdida de privacidad que supone exponer nuestros datos. Entonces, pues bueno, ahí en ese sentido pues también eh, es, es una barrera importante cuando se trata de, pues, de si pensamos en datos sensibles ¿no? para proyectos relacionados con la salud, ¿no? pues todos somos muy celosos ¿no? de, de, pues, de tener las garantías necesarias antes de, de contribuir con nuestros propios datos. Pues, lógicamente, pues, para vencer estas barreras eh, es necesario crear eh, incentivos pues, que ayuden a, a rebajarlas. En el informe también se detalla un, un buen conjunto ¿no? de, de incentivos que se pueden articular y que pues, eh, básicamente por destacar uno eh, podría ser, por ejemplo, la, la creación de plataformas que faciliten esta colaboración. ¿no? De cuanto más fácil lo pongamos y más garantías eh, se ofrezcan, pues más, más fácil será que tanto ciudadanos como empresas pues, puedan contribuir sin, sin pensar en, en los riesgos o, o barreras que hemos mencionado antes. ¿Puedes detallar algunos ejemplos de iniciativas de compartición de datos? No existen un, un gran número de iniciativas eh, a gran escala, Precisamente pues, por todo lo que hemos comentado en el informe pues, pues vamos, vamos detallando algunas iniciativas destacadas en, en distintas categorías y pues, también por, por mencionar algunas, eh, yo creo que es muy interesante, la, la base de, de datos biomédica de, de, de UCA Biobank, que es, es una iniciativa sin ánimo de lucro que lo que hace es recopilar datos genéticos y, y de salud eh, de más de medio millón de ciudadanos, de forma que después pueda ponerse a disposición de, de investigadores de todo el mundo eh, esta información, que lógicamente es, es muy valiosa para los, todos los proyectos de, de investigación en, en numerosos ámbitos eh, de la salud. Eh, eh, proyectos como este pues eh, al final se basan en, en que la plataforma que, que se ofrece eh, pues da todas las garantías para que pues, en este caso los ciudadanos pues, puedan contribuir con, con sus datos de salud sabiendo que se van a utilizar eh, de forma adecuada pues, para, para fines que son buenos para toda la sociedad ¿no? en este caso pues, la investigación en temas de Biomédicos. Ahí se pasan pues, absolutamente todos los controles. Los investigadores que quieren acceder a estos datos, lógicamente, tienen que pasar por sus procesos de aprobación, eh, en, ese, eh, detallar los usos que van a hacer y garantizar que los datos se van a tratar eh, con todas las garantías. Y, por ejemplo, por destacar otro en un ámbito muy, muy diferente… Eh, hay un, una iniciativa que se, se llevó a cabo hace unos años entre una entidad eh, financiera eh, muy grande como es eh, BBVA, que colaboró con, con Naciones Unidas, en un proyecto que lo que se trataba era de estudiar eh, el comportamiento de le, las personas eh, antes de los desastres naturales y después. ¿no? Y para eso utilizaron datos de transacciones financieras. ¿no? Al final lo que se trataba era de diseñar eh, medidas que ayudasen a las personas ante, ante estos eventos, y se utilizó la información privada ¿no? de, de empresas, eh, de una entidad financiera, en este caso. ...para eh, intentar entender cómo se comporta, cómo nos comportamos las personas... ...primero cuando se nos anuncia un desastre eh, natural, qué tipo de cosas compramos... ...en qué cantidad las compramos, dónde las compramos... Eh, eh, ...cuando se nos anuncia que se va a producir un evento de unas características y luego por otra parte qué es lo que ocurre después de ese desastre ¿no? Eh, Cuánto se tarda en volver a la normalidad y, y cuáles son las etapas por las que pasa el, el digamos el, el, el comportamiento de las personas y de esta manera pues eh, las autoridades públicas pues, pueden eh, diseñar medidas pues, que ayuden a, a mitigar los efectos ¿no? de, de todos estos problemas y es, es un ejemplo pues pues muy claro de, de información que el sector público no podría acceder a ella o no tendría la posibilidad de, de, de trabajar con esta información a no ser que sea con, a través de una colaboración pues con, con la empresa que con las empresas que lo pueden tener ¿no? y en estos casos pues por ejemplo pensando un poquito más allá pues eh, seguramente habría sido ideal que en vez de trabajar con una única entidad financiera pues trabajasen con todas las entidades financieras o al menos con las mayoritarias ¿no? en los áreas en los que se pretende. Eh, estudiar este, este asunto porque aún, aún trabajando con una empresa pues lógicamente obtuvieron pues, seguramente una visión parcial ¿no? que, que ha estado mejorada en, un, en una colaboración pues, pues mucho más amplia pero como te decía en el informe pues se detallan un, un buen número de casos que todavía no son muy numerosos pero bueno, que son ilustrativos de lo que se puede conseguir con este tipo de colaboraciones